Quiero agradecer a la al, bueno la, la oportunidad que, que se nos ofrece para presentar este, este proyecto. La verdad es que es un proyecto que surgió a raíz de la, de la pandemia y de la voluntad de, que tenemos, como, como se ha visto en, en otros proyectos, que la verdad estoy muy impresionado por todo lo que se ha hecho durante la pandemia a nivel colectivo, para colaborar. En nuestro caso, eh, trabajamos con, con imagen médica desde la Universidad Complutense de Madrid y pensamos de qué manera podíamos colaborar con los hospitales dentro de, bueno, de nuestras capacidades. Eh, hablando con radiólogos, nos comentaron que la, eh, una manera de decidir si se ingresaba a un paciente o si se le daba un alta era a base de las radiografías de tórax, las placas de tórax que hemos, estamos acostumbrados a ver y que en este caso en España, pues dentro de los protocolos médicos, formaba una parte fundamental. Entonces, bueno, pues nos planteamos que usando técnicas de inteligencia artificial con las que estábamos trabajando, muchos estudiantes de parte de sus trabajos de fin de grado, de fin de máster, de doctorado, eh, estaban trabajando en estos temas y pensamos que podíamos colaborar y, y ayudar De ahí surgió, como, como comentaba Antonella, la posibilidad de participar en un hackathon, que para los que no lo conozcan, es eh, juntar a un grupo de personas, que normalmente bastantes heterogéneas, y trabajar en un tema concreto para darle solución en un fin de semana o en un tiempo muy concreto. Estuvimos trabajando eh, de manera muy intensa, durmiendo pocas horas, comunicándonos por todos los medios posibles, imaginaos que estábamos en el confinamiento, cada uno desde su casa, desde una provincia, incluso desde el extranjero, trabajando para dar solución de qué manera podíamos aportar una solución, en este caso para analizar esta radiografía. Fuimos seleccionados como finalistas, nos dio... Un impulso muy grande y tiempo después surgió la posibilidad de participar en este hackathon a nivel de la Comunidad de Madrid, sino también a nivel internacional, uno organizado por la UNESCO. Nos decidimos a participar bastante, bueno, de manera un poco ingenua, decimos, bueno, pues aprendemos de la experiencia y finalmente fuimos seleccionados no solo en la parte final, sino que finalmente fuimos vencedores. Eso nos dio, como podéis imaginar, un impulso tremendo, recibimos apoyo también de, de otras instituciones y de empresas y continuamos trabajando en este en este ámbito ¿Qué consiste realmente el, el proyecto bueno pues si uno lo piensa eh, cuando uno tiene síntomas eh, una de las cosas que puede hacer con una radiografía es ver cómo está de afectado el, el pulmón de un paciente en algunos casos esto no puede ser eh, una conclusión definitiva y los médicos pueden tener dudas y eso es lo que nos ayuda el tener la experiencia de toda esa cantidad de casos que lamentablemente tenemos yo siempre pienso que cuantos más casos tengo acceso, pues realmente eh, hay que pensar que hay personas detrás y, y muchas historias, pero desde el punto de vista de una herramienta así, nos posibilita aprender de todos esos casos para eh, facilitar eh, la labor de los médicos. Por ejemplo, plantearles qué tipo de patrones son los que son más eh, proclives a acabar, por ejemplo, en, en la UCI. Entonces. Eh, hemos planteado dos tipos de herramientas, siempre trabajando y hablando con los hospitales, una desde una página web y también nos comentaron que, eh, aunque el acceso de la página web eh, facilita a nivel internacional eh, el poder acceder, también les interesaba tenerlo de manera más accesible dentro del sistema de los hospitales, por lo que estamos eh, realizando pruebas, en, por ejemplo, con el Hospital eh, Clínico de Madrid, para que puedan tener acceso a la herramienta y puedan eh, eh, evaluarla en, en estudios. ¿Qué tipo de cosas se pueden llegar a ver con una herramienta así? Bueno, por un lado está el diagnóstico, que todos ya estamos, eh, eh, yo creo que casi fam muy familiarizados, lamentablemente, con el tema de pruebas, de la PCR, de antígenos, la que nos puede permitir ver qué tipo de eh, patrones hay en el pulmón para hacer ese diagnóstico. Pero también los médicos nos han dicho que, por ejemplo, les interesa más ver la evolución. Cuando una persona eh, se hospitaliza, se puede hacer eh, un seguimiento de cómo es la evolución de la enfermedad ...ese patrón en su pulmón y se puede ver cómo va evolucionando. Entonces una herramienta eh, que entrenada con miles de casos puede ver si ese tipo de patrón... Eh, ...puede ser predictivo de un empeoramiento más o menos rápido o si el, el progreso del paciente es, es efectivo o no. Estamos trabajando eh, a raíz de estos hackathons y de estas colaboraciones a nivel mundial con radiólogos de prácticamente todo el mundo... Estamos en contacto para tener distintas experiencias, distintos casos. Eh, nos están aportando maneras de afrontar este tipo de, de pandemias. También hemos empezado a explorar posibilidades de aplicarlo no solo con radiografía, sino por ejemplo también con, con ultrasonidos de pulmón, que, que proporciona otro tipo de información, pero que la inteligencia artificial también nos facilita. Y esto nos está permitiendo eh, bueno, desarrollar toda esta red con de, de, de gracias a las colaboraciones y a las ganas de aportar eh, desde distintos ámbitos a la pandemia, soluciones que nos, sean, eh, nos hagan más fuertes para poder estar más preparados para eh, cualquier eventualidad en el, en el futuro. Eh, realmente consideramos que, que este tipo de experiencia nos tiene que hacer más, más fuertes. Tenemos que ser capaces de disponer de las herramientas para que, si existe algún tipo de, de situación en la que, una vez que tengamos dominado el coronavirus, aparece algún caso, lo podamos detectar rápidamente, podamos saber qué tipo de actuaciones hacer y, bueno, pues haber aprendido de alguna manera eh, de toda esta situación para eh, ser más fuertes en el futuro. Así que, bueno, muchas gracias por la oportunidad y encantado.